Oye, si tú hubieras estado, eh, si hubieras sido el presidente de Cruz Azul al medio tiempo del partido, no. dice, por eso yo me río porque lo dije, yo bajo y no puedo, no puedo decir todo lo que te diría, pero creo que me conoces, bajo y les digo, o sea, no podemos, no, o sea, yo, no podemos estar jugando de esta manera, no podemos o sea no podemos generar esta imagen hacia afuera no es posible que no se den cuenta ya no es la institución que, hay que, que estamos representando son ustedes porque son ustedes los jugadores los que tienen que salir a romperse la madre ahí en la cancha y no dar la imagen que dan porque esto es lo que está sucediendo con ustedes es que se están depreciando que no se dan cuenta enfrente no hay mejores jugadores que ustedes puede haber iguales pero en la actitud no te pueden ganar no te, o sea yo no se los diría de muchas maneras con un lexi completamente diferente al que te estoy hablando aquí, pero pero yo, yo, yo bajaría este enfermo de coraje de, de, de, de decirles qué les pasa, de qué se trata. O sea, está viendo a su familia, no les da vergüenza con su familia, con sus hijos, o sea, es por ustedes, es por ustedes, es por por la dignidad de. de... Yo fui jugador y nosotros perdimos, acuérdate, la final contra Necaxa, pero jugamos contra un Necaxa que nos que tenía grandes jugadores y le luchamos al tú por tú, nosotros también, pero perdimos jugando, no perdimos por actitud, perdimos jugando y con buena actitud. Nos ganó un equipo que tenía buenos jugadores también, pero cuando tú ves que tenemos que el equipo tiene buenos jugadores y que, y que la actitud, no los ves con la actitud, y dices, esto no, esto no es posible. Gáname jugando fútbol, porque puede ser mejor pero no me ganes por actitud, en actitud eso sí no. Uh -huh.